Vamos a ver estas imágenes de unos haitianos que fueron apresados intentando entrar a la República Dominicana de manera ilegal. Hay que resaltar de que esta práctica cada vez es más común. Vamos a darle audio para que la gente lo pueda escuchar. Vayan saliendo por ahí, por ahí, para allá. Miren eso señores, ay ay Dios mío, 20 personas adultas y un niño en brazo en un solo minibús. y eso es lo que está ocurriendo diariamente en nuestro país y hacemos el llamado de atención a las autoridades porque de no hacer nada con el tema haitiano Podría desatarse una crisis social. Los haitianos han afectado mucho los salarios que se pagan en la construcción. Y mucha gente dice, bueno, es que los dominicanos no quieren trabajar construcción. Pero no es que no quieren trabajar construcción, es que no hay manera de competir. Cuando un padre dominicano se levanta por la mañana, tiene que darle a la esposa 200, 300 pesos para comida. Tiene que darle pasaje a los niños para la escuela. Y si están, están extendidos y dan desayuno y comida, tiene que darle lo, de, lo del pasaje. Tiene que pagar casa. Tiene que pagar luz. Tiene que pagar agua. Tiene que pagar tele. Mire, ese tiene una cédula, ese. Vamos a escuchar a Oliver qué es lo que él dice ahí. Sí. tengo mi pasaporte también aquí, pero el problema es... Eso es muy caro, nosotros muy difícil para comprar la visa. ¿Cuánto cuesta la visa? Una visa por dos meses, yo cobra como 100 dólares. ¿100 dólares con una visa de dos meses? Dos meses. En el consulado es. Entonces, por eso nosotros tenemos que venir así. Pero yo tengo mi, mi patrón fijo, que me quiere mucho. Ella vive en la capital, entonces yo cuidando de la casa para ella. ¿Ok? Entonces, por eso que yo estaba, él ya me permiso por un mes para me para trabajar, para mi casa, de mi trabajo, ya lo terminé, yo tengo para entregar mi trabajo. ¿Ok? vamos, vamos. ¿Hay tú le No sé el nombre. Un, un dominicano, digo, como ustedes, pero yo, yo no sé el nombre. ¿Pero quién lo contactó a ustedes? ¿Hm? Un dominicano fue que le dijo, tenemos un viaje, quieren ir, 3.500 claro, sí. solamente Ajá. ¿Por ti solo? Ajá. ¿Hacia dónde tú vives? ¿A Santiago también? Ajá. Bueno, ya ustedes vieron, escucharon, vieron, atestiguaron con ustedes mismos la, tra eh, la trata de inmigrantes haitianos hacia la República Dominicana. En el caso de estos eh, ciudadanos, pues ellos pagaron por entrar hacia la República Dominicana. Por la mayoría de los casos, ellos mismos vienen solos a nuestro país, eh, pues por la frontera violando todas las todos los mecanismos de seguridad del país el, el tema de la inmigración haitiana nosotros aquí no nos vamos a cansar de hacer hincapié de que es un problema de nación señores no es que este país es racista sino que nos estamos corriendo el riesgo de perder nuestra identidad diariamente eh, están ingresando decenas y cientos de inmigrantes haitianos indocumentados. Las haitianas pues dan a luz en nuestros hospitales. Y llegará un momento aquí donde tendremos senadores, diputados y quién sabe si hasta un presidente haitiano. Y estos son ciudadanos que han entrado al país de manera ilegal. Entonces debemos tener mucho ojo con esto. Miren ahora... Aparte de todo lo que está ocurriendo y de lo flexible que somos nosotros con los ciudadanos haitianos, que gastamos cientos de millones de pesos en un plan de regularización que no funcionó, les regalamos una universidad para que pudieran estudiar allá, sin la necesidad de venir para acá, entre otros mecanismos de ayuda. Ahora en Haití sí se pide visa para los dominicanos entrar. Eso es básicamente una burla. Miren ahí la información que trascendió en Noticias S.I.N. Dominicanos desean ingresar a territorio haitiano, deben tener visado por seguridad nacional. Ya eso es básicamente una burla donde los haitianos nos exijan a nosotros un visado. O eso es básicamente una bofetada sin manos a las autoridades dominicanas, ya que aquí por seguridad nacional no llevan ese tipo de control. Eh, miren los periódicos dominicanos, cómo ha salido toda la información. O sea, no pueden decir, vamos a ver, Oliver, todos los recortes de periódicos que trajimos para que el pueblo vea, que no se puede alegar de que es que nadie lo sabe. Mire, El Nacional, El Listín Diario, El Diario Libre. Aparentemente el nacional y el listín diario son los que más eco se han hecho de esta noticia. Mire, zona fronteriza se queda sin jóvenes. Haitianos, Talan, Caoba y Cedro de República Dominicana cerca de la carretera internacional. Haitianos, Haitianos se adueñan de las provincias de Pedernales. Haitianos, Talan, Caoba y Cedro. Haitianos ocupan siete pueblos, dejan dominicanos. Vamos a ver la otra, el otro.. Recorte de periódico que traímos, son dos, miren. Cancilleros de República Dominicana y Haití sostienen primera reunión de trabajo. No se detiene llegada de haitianos por la frontera. La OEA inicia tarea presionar para el plan migratorio. O sea, de todas formas posible, eh, le hemos dejado saber al gobierno y a las autoridades sobre esta situación. Y se han hecho caso omiso de la misma. A propósito de Haití, el senador Marcos Rubio, en su cuenta de Twitter, lanzó una advertencia contra la República Dominicana donde dice: Let there de vino doubt, Haití, Dominican Republic, y El Salvador, su for Nicolás Maduro en la OEA, will impact relationship with USA. ¿Qué dice ahí? que no se tenga la menor duda de que Haití, la República Dominicana y El Salvador, por el apoyo que le han dado en la OEA al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, van definitivamente a impactar las relaciones entre los, con los Estados Unidos. Esto es una advertencia peligrosa, ya que el, los Estados Unidos es el segundo socio comercial de la República Dominicana. El principal socio comercial es el gobierno de Haití. Pero, el gobierno de los Estados Unidos es la principal fuente de ayuda en nuestro país. Eh, un ejemplo de esto es que en el 911 que se construyó en la provincia de Santiago, el gobierno de los Estados Unidos donó 20 millones de dólares. Así que, eh, hay que tener mucho cuidado y hay que mantenerse alerta después de esta advertencia del senador Marcos Rubio. Así que no se vaya, vamos a un corte y cuando retornemos continuamos con el contenido de este programa.